¿Cómo les está yendo en Costa Rica? Claro, ya me platicaste de la pandemia que apenas está eh, Pues ahí haciendo eh, cerrando todo, ¿verdad? Ahorita En este momento ya creo que nosotros aquí en México Pues estamos viendo una luz al final del túnel, ¿verdad? Esperemos que sigamos así, aunque hay ya semáforo rojo en algunos estados de la República Pero ¿Cómo les ha ido? Eh, con la gente de por allá ha aceptado su música, cuántos seguidores tienen en sus redes sociales, platícanos la parte de esa. Bueno, eh, en Costa Rica se maneja mucho, hay mucha variedad de grupos, de mucho tipo de, de, de todos de los géneros. géneros. ¿eh? Sí, es increíble, es un país muy rico en talento musical. Entonces, este cazador nocturno empezó a ser solo uno del montón entonces nosotros decidimos empezar a, a hacer un poquito más de mercadeo y empezar a, a expandir nuestros, nuestros horizontes porque en Costa Rica tal vez el heavy metal no es un fuerte entonces este, nosotros lo sabemos pero como es nuestra pasión nosotros queremos mostrarle a las personas que la música heavy metal tal vez al, alguien lo sienta como que muy fuerte pero pero si le dan la oportunidad van a tener el chance de ver mucho el heavy metal se puede hacer tantas cosas tan bonitas y que suenen tan acorde y mantenerse durante el mismo género que, que es increíble el final que, que lo que se puede lograr entonces nosotros queríamos que dijeran sí cazador nocturno es, es un grupo de heavy metal que está y que es diferente y que trae promete este no es cansado y, y que nos va a lograr hacer sentir este, que la música, uno la sienta en las venas, y las, cuando la escuche usted pueda sentirla, este que en verdad sí si le llegue en el corazón, que sean las canciones preferidas, y ojalá hay amigos de nosotros que corean las canciones, les fascinan, las tienen en sus listas de reproducción en Spotify, cuestiones así, y cuando nos ponemos un video algo así, es muy aceptado, porque este, Costa Rica sí les gusta ese tipo de... de de música ¿no? no es chocante no la rechazan de viaje, sino que sí, sí pues la... es, es lo mismo que yo estoy eh, escuchando no y lo escuché por la tarde después de que eh, pues platicamos tú y yo para a prepararnos para este esta entrevista eh, pues yo he escuchado diferentes eh, agrupaciones del género y de verdad eh, está muy claro lo que ustedes quieren está muy claro que ustedes eh, quieren mostrar a, a su público a lo mejor eh, hay gente que no le gusta el heavy metal y le podría gustar con sí, ustedes, ¿eh? Exacto, porque eh, ustedes están rompiendo con un esquema uh -huh. de lo que la gente piensa del heavy metal, ese es exactamente lo que nosotros queríamos lograr con, con este proyecto y eh, gracias eh, que tuvimos este, la oportunidad de, de expandir un poquito las fronteras, no solo centrarnos nacionalmente en Costa Rica, sino que, de que la gente de otro lado del planeta pueda escuchar este, esto que traemos nosotros con mucho cariño.